¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, hoy te voy a enseñar a crear un patrono a partir de una imagen. ¡Bienvenidos! te vas al menú archivo y vas a poner colocar, eliges la imagen, daremos clic en colocar, con clic y arrastrar la vamos a colocar a la imagen, ahora yo te recomiendo que no la hagas grande, pero que tampoco la hagas muy pequeña, sea un término medio más o menos por ahí, la opción de incrustar es importantísimo para que se pueda crear este motivo, en este momento te invito a que te vayas a ventana, a apariencia, efectos, estilizar y resplandor exterior, ya he probado con estos valores que me quedan realmente súper bien, clic en ok, activo el panel de muestras, clic y arrastrar para para incorporar el patrón y ahora me dirigiré a la, la, la muestra de trabajo número 2 seleccionando el texto voy aquí a poner ventana y apariencia la primera apariencia que vas a crear es una de relleno te invito a que pongas un color blanco pero también puedes poner un degradado ahora otra vez vas a dar clic aquí mismo para activar el otro relleno la otra apariencia y clic aquí para que puedas activar la imagen Pero si no te gusta no te preocupes Aquí dentro de la apariencia vamos a dar doble clic para editar la imagen En tipo de azulejo yo te invito a que pruebes con ladrillo por columna Que realmente te queda muy bien Y aquí esta herramienta muy buena que es la de azulejo de motivo Te va a enmarcar ese cuadro azul Lo vas a achicar un poquitito desde cualquier lado Mira yo lo voy a hacer por ahí Voy a dejar más o menos por ahí Voy a dar clic aquí para que puedas ver el cambio y el efecto que estuvo realmente muy bueno te invito a que dejes tu comentario, a que compartas con tus amigos, a que te suscribas a mi canal y te invito a la siguiente lección.